Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 24 de julio del año 2019. Es el momento donde nosotros pues compartimos con nuestro invitado en esta que es la entrevista VIP. Así decíamos al principio del programa que vamos a tener la presencia aquí de nuestro buen amigo y hermano, eh, gran deportista, dirigente, ¿verdad?, de, del baloncesto aquí en San Francisco. De Macorís, eh, nuestro buen amigo Héctor Castillo, quien es actualmente presidente de la uh, Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte, Ava Pero antes de entrar en contacto con Héctor Castillo, yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta zona que vidrios y aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez Esquina, Castillo, presidente de la Asociación de Baloncesto de aquí de San Francisco de Macorís. Hermanos, saludo bienvenida a Contacto Diario. No, muchísimas gracias por estar, por nuevamente ustedes invitarme a este tan precioso programa y de verdad muy agradecido por el espacio que ustedes siempre nos brindan. Qué no, bueno. Eh, sí, así es. Héctor, sí, es, que es, lo... Sergio está en sus aguas porque sí. ya lo comentábamos verdad tras las cámaras que Héctor, es eh, eh, Sergio es un apasionado por el deporte. Entrando en materia de inmediato, en el día de hoy pues se inicia ya esta trigésima primera versión del torneo de baloncesto superó con refuerzo aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntanos eh, cuáles son las expectativas para este importante evento de baloncesto. Bueno, como tú acabas de, de, de decir, el, este, este miércoles hoy estamos inaugurando ya formalmente, el, se da inicio, mejor dicho, al trigésimo primer torneo de baloncesto superior con refuerzo en el techado San Martín, a partir de las 7 y 30 de la noche estaremos ya iniciando el torneo. Va a haber una va a haber un momento, se le va la entrega de la placa el saque de Honor a quien se le va a dedicar el evento, al licenciado Danilo Díaz, que estará dedicado al evento. Y ya como tú los medios se han enterado previamente, el lunes 22, estuvimos. Eh, haciendo lo que llamamos la noche de gala Lo que baloncesto. nunca se había hecho. Lo que nunca se había hecho. Que ya formalmente bueno. el torneo quedó inaugurado el lunes 22. Qué bueno. Hoy solamente bueno. se va a jugar. Eso es cierto. Una, una de las cosas que, que el baloncesto a, si, a ten, a, tiene siempre a su público. El baloncesto de San Francisco y porque se ha caracterizado por su calidad de, de, y por la trayectoria que tiene. Ahí, Ahora recientemente se acaba de finalizar en, en, en, en, en el Distrito Nacional con el. La, el triunfo del Varias del eh, y eh, frente al Mauricio eh, lo, una de las cosas que más le preocupa a, a, a los lo fanáticos y a algunos fanáticos como yo es eh, el desarrollo de, la, de, la, de lo que es la seguridad eh, en, en, en el, para el torneo porque eso es lo que va a garantizar eh, la, la asistencia de, de muchos de los fanáticos a, a, a este evento que es para nosotros un evento importantísimo Mira, el, el, el senador, como presidente del Comité Organizador, América Romero, de, de, de, de este torneo de Valoceto, junto a los además miembros, que yo soy parte, como presidente de la asociación y parte de, del Comité Organizador, en nuestra primera reunión hicimos énfasis en la seguridad. Creo que las dos primeras reuniones, en la primera parte de cada reunión era la seguridad. Eh, está dentro del Comité Organizador el general de, de San Francisco, que es quien va a asumir la seguridad de ese torneo, inclusive, lo que pudieron ver el torneo barrial, eh, recién finalizado hace tres semanas, pudieron percatarse de que ahí habían todas las noches entre 25 y 28 policías eh, asumiendo la seguridad del evento. El comité organizador de este torneo no solamente va a estar la policía como resguardando cualquier situación que aparezca, sino también que tenemos una seguridad aparte tenemos un comité organizador para, para así en conjunto poder eh, prevenir sobre todo cualquier situación que se pueda dar. Pero pueden estar seguros, le decía a Víctor ayer eh, que hablábamos un poco sobre eso, que va a haber consecuencias. La persona que intente cualquier situación dentro del juego eh, automáticamente será no solamente sacado del, valor, del techado, sino que se le impedirá la entrada durante el torneo de baloncesto. Mira eh, eh, Héctor, esa preocupación que externa Sergio Romero es la preocupación de Sergio, la mía y la de um, los amigos televidentes y la de la fanaticada del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís, tal cual tú señalabas, nosotros comentábamos por teléfono cuando te giraba la invitación para la participación tuya aquí en el programa, esa es una de nuestras preocupaciones yo me convierto en vocero de esos fanáticos de baloncesto. Eh, te decía que yo espero y eh, siempre he tenido esas expectativas de que en este torneo de baloncesto pues, pueda ser una especie de relanzamiento del baloncesto en San Francisco de macorís por muchas razones. Por el entusiasmo que hay, por el criterio y el concepto que tienen de trabajar eh, quienes están involucrados, eh, encabezados por ti y el otro grupo que compone el comité organizador. Este debe ser el relanzamiento del baloncesto. Mira cómo se da ese torneo de baloncesto barrial. Excelente. Entonces, eso debemos de cuidarlo. Y esa preocupación de Sergio, la que yo te estoy externando, viene producto, y así te lo comenté, de la situación, por ejemplo, de Santo Domingo, que podemos decir que es es resurgir del baloncesto del Distrito Nacional porque te, también tenía muchos años de capa caída sí. ahora frente a la Badina el profesor eh, Fernando, Teruel, sí. Fernando Teruel que hizo un trabajo extraordinario a quien se aprovechamos, se aprovechamos nosotros para felicitarlo es, se le pudo haber ido de la mano un, en un juego por en asunto juego, de la sí, seguridad sí, sí. la situación que se da por ejemplo el domingo en Moca u otro torneo sí, que ha ido sí. ganando cada con año mucho, gana terreno fanático, en, fanático, en, claro en Moca fanático. entonces yo entiendo que este Héctor esperamos nosotros que sea el resurgir del baloncesto eh, eh, en San Francisco de Macorís, que ha sido, y esa partecita, que ha sido la parte negativa del baloncesto y en la parte de la seguridad. Ojalá que este año eh, esa una parte no cosa, para acotar un poquito con lo que dice Víctor. Mira, en, en el tercer juego de, del varias con... Con Mauricio. Con Mauricio. Hubo problemas. Al siguiente día, antes del juego, se llamó un warning, una, una advertencia y se habló, o sea, no es que tú arengue el, el porque tú no puedes reprimir a una, a una a una fanaticada que va a ver su juego y va a defender su, su color de barrio porque tú sabes que el barrio sí. uno conoce el barrio y el y, y hasta las discusiones pueden surgir pero que se que se entienda que, que es un evento para disfrutarlo y que se entienda que va a haber consecuencias cuando si pasa eh, algún algún algo que se salga de de, de control pero es importante también eh, decir mira eh, Realmente la historia del baloncesto aquí de, de San Francisco se han dado con pero nada importante. Quizá en los años 90 en un momento, pero estábamos hablando con un compañero mío y ayer. Aquí en el baloncesto no ha pasado no, no, no, nunca no, nada no, no, no, fuera no, de, de un momento no, no, que se no río Porque A mí me dieron una carrera. Fuera de ese contacto, Ahora, ¿verdad? No, no. A, es a mí me dieron una carrera desde el, el Centro Olímpico. Yo creo que yo llegué casi a la chuchi. <risa> una y y lo que tú estaba lo que Sergio estaba diciendo es importante, mira, el torneo de Santiago terminó en el mes de febrero. Sí. En la final del torneo de Santiago tuvo un promedio de 12.000 fanáticos sí, eso en el Palacio de Deportes. Le... Pero cuando vamos, a, cuando vamos a Santo Domingo, no tenemos que decir hace unos sí, días sí. lo que terminó oh, el torneo. No, no, no. Cuando oh. el torneo de la vez, entonces estamos viviendo una era realmente de, que de acento, el baloncesto está en un momento muy importante en cuanto a su desarrollo creo que tiene que ver mucho que la juventud de ahora se identifica bastante con ese deporte eh, yo discutía con mi, mi hermano Jochi Tavar el otro día que yo no sé cuándo se hará en su estudio porque el comité olímpico lo hace pero a mí me parece ya que sin lugar a duda el baloncesto es el deporte que más se practica en el mira, país lo, lo que pasa es también sabes que yo he pensado yo he pensado mira si tú te fijas <coughs> Eh, nosotros tenemos muchos pelotero porque tenemos mucho pelotero en Grandes Ligas. ahora con estos nombres de NBA dominicano es un estímulo para la práctica del deporte de muchos jóvenes lo ven como una profesión primero lo ven como diversión cuando tienen la edad del hijo tuyo pero después de ahí en adelante lo ven como una profesión que tiene futuro por la presencia que hay en el baloncesto de la NBA de muchos dominicanos Muchachos jóvenes que hasta con contrato dicen, oye, pero yo puedo llegar ahí. Entonces, ese ese entusiasmo y ese target de, de que te puedo llegar ahí, es, es un es estímulo. Porque ¿cuánto duramos nosotros en los deportes apenas cuando llega el, el Grillo Vargas a, a la NBA y después llega eh, a la Hartford a la NBA? O sea, después hemos jugado 40 años de baloncesto y no teníamos un NBA. Y, y, y, y, y algo importante que no quiero que se me escape es aprovechar este medio porque realmente... El esfuerzo que están haciendo los clubes es importante destacar. Creo que los clubes se han comprometido con este evento, están muy enfocados, y por los pasos que están dando sé que la fanaticada de cada sector va, va, va a disfrutar de que su equipo, porque cuando tú ves la plantilla de Máximo Gómez, eh, un equipo sin desperdicio, cuando tú vas a, a, al Club Santa Ana, equipo campeón actualmente, un equipo con una con una calidad de nativo, entonces tenemos a San Martín y Duarte, que producto del drag que se generó hace recientemente, se fortalecieron y vamos a ver un torneo, quizás para mí, lo, lo, lo voy a asignar ahora, uno de los torneos más equilibrados y más competitivos que se, va, se han generado va a ser el torneo del 2019. Una parte, una parte importante, Héctor, tal vez como las que más, el apoyo, háblame del apoyo eh, que han tenido ustedes para el montaje de este torneo. Mira, eh, sin lugar el apoyo a, en, en, en sentido general Sin lugar a dudas el, eh, el apoyo del gobierno eh, Ha sido determinante eh, Vía al, al ingeniero Amilcar Romero Y al licenciado Emanuel Trinidad Que han gestionado realmente Lo que es el aporte del gobierno directo El cual aportó, fue, ha sido público Dos millones de pesos para el evento Igualmente el, el aporte de mi directo, Que he estado ahí aprovecho también la ocasión para apo eh, un aporte importante también del Ministerio de la Juventud en su... gestionado por su ministra eh, Rubiani y el empresariado eh, ha aportado ha abrazado el evento de una forma, eh, ayer me se enseñaba un club, una camiseta y yo le decía bueno, eso parece una pizarra <risa> <risa> que, que, pero la, el, el empresariado ha apoyado ya lo, la empresa tradicional han asumido el evento y y es bueno destacar, eh, Víctor y Sergio, que yo no me canso de decir que este torneo de baloncesto vamos por 31 años. Yo no creo que me disculpen los demás, que ningún evento en esta región tenga más historia que ese evento. Todo lo que vivimos en San Francisco en los en la, en 80, los 90, 2000, ese es un torneo de mucha historia. Es un torneo marca 56, debemos preservarlo, porque es un evento donde todos podemos ir tranquilos con la familia. Y disfrutamos de un espectáculo que, por cierto, aprovechamos ahí la ocasión para decir 50 pesos la boleta general y 150 pesos abajo. Ahí no, no hay queja o no hay ningún tipo de, de excusa para usted no asistir. A, para no disfrutar a ese claro. evento. Héctor, va a ser en la cancha del Club San Martín. Club Techado San Martín se va a jugar lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 y media de la noche. Esos son los tres días que se van a jugar. Habrá un cuarto... La segunda semana se jugará el domingo, pero en esta semana se jugará lunes, miércoles y viernes. Estos días siempre habrá juego. Ya está lista la cancha preparada. Esperando a que den las 7.30 de la noche para iniciar el. el, el, el. Hoy, hoy día, ayer en la tarde, San Martín ya terminaba de estar en su mejor, en su mejor etapa de en cuanto. Eh, tenemos todo listo, nada más esperando como decía Sergio, salto al centro el día de hoy. Tú mencionaste dos cosas la entrada general que son 50 pesos y 150, ¿cómo van a, a manejar esa parte? Ya ven esas entradas especiales esos lugares especiales por ubicarse ¿cómo lo van a manejar? Esa eh, en, la, en, la, en la entrada general, que es la, la, la puerta que está frente al palacio ahí va a entrar, ahí va a entrar todo el que va a entrar ya en la entrada general, en la entrada de abajo como tú dices, llamada la VIP sí esa va a entrar por la puerta de, que el está bombero. frente a los bomberos. Okay. Esas personas que van a entrar ahí van a, va a enseñar su pique su ah. y su cosa y van a entrar sin problema. No, nosotros vamos a garantizar que en el tablocillo no va a haber nadie parado. Ahí no va, la única gente que va a estar parado ahí son los jugadores y los árbitros. No sé. no vamos, y los camarógrafos y prensa, pero ahí no va a haber nadie parado ya. Pero el que tenga su silla va a estar cómodamente disfrutando de su partido. Okay. Esta vez con cuatro equipos. Cuatro equipos dos refuerzos a cada equipo y como te apuntabas un, anteriormente una, una calidad mira eh, un buen escenario para que ustedes mismos puedan ver el talento que nosotros tenemos en los equipos realmente hoy san francisco puede decir que nosotros tenemos el relevo real de lo que va a pasar en los próximos años de san francisco como ustedes vean esos es dos ahora hay cada equipo jóvenes de 18 17 años un richard ortega eh, junior. junior un, eh, un reiner y esos tipos de muchachos que quizá ¿Están listos ya para, para, para dar el salto al superior? Claro, claro. Y, y quizás por la misma... El mismo el año pasado no se, pudo, no se hizo el superior. Pero quizás porque a partir de ahora la gente nos va a identificar como su figura eh, en cada sector en San Francisco de Macorís Tú decías ahorita esto, y hablabas destacaba el trabajo que están haciendo los clubes. Por ejemplo, ese relevo que tú dices, que por fin realmente sí. eh, eh, está llegando. Un deble, un deble, que sí. sin lugar a duda o sea, eh, podemos atribuir ese relevo al gran trabajo que están haciendo los clubes eh, de manera individual en, en cada una de sus su zonas. Eh, mira, eh, eh, los clubes de baloncesto, no porque sea asociación de baloncesto, eh, no tienen. son trabajadores durante los 365 días no. del año. Tú vas. Que voy a, antes Héctor, bueno, eh, eso era como una especie de cuestionante nuestra de que no sé si el trabajo, o sea, quiere decir que esa etapa se superó, que realmente la, se está haciendo la, el trabajo. La, la, mm. el, el, el baloncesto es un fiebrú, el que juega, practica baloncesto balonceto es un fiebre. Tú vas al club Máximo Gómez cualquier día del año, a las 4 de la tarde a partir de las 4 de la tarde, tú vas a ver a los jóvenes jugando mm. impartiéndole práctica, pero tú trasladas a San Martín, que Víctor es el testigo por cuestiones de es lo mismo, te trasladas a los rieles todos los clubes aquí hacen un, un excelente trabajo. Y no solamente relevo, Víctor, no solamente tenemos relevo en baloncesto. Creo también que más importante es que hay una nueva generación de dirigentes que yo me ubico en el medio porque no soy ni de esta ni soy de la, de la anterior. Y hay una nueva generación, el barriar es eh, producto inclusive de, de eso, de dirigentes de baloncesto, que son los que van a cargar con este tipo de eventos en los próximos años. Porque a veces hablamos de, de, de la, el, el relevo de atleta. Pero cuando no hay relevo dirigencial, dirigencial. tenemos problemas. Claro. Lo pasó al béisbol, sí. eh, la Lidoval. Tuvimos un presidente de por 24 años. años. Sí. Y el béisbol de el béisbol de, de, de, de, del país, aún con su calidad, pero en la parte técnica y sí. nos quedamos atrás. Y en el mismo sí. baloncesto sí. eran 4 o 5. Tuve ya todo lo mismo. Mm. Y Teruel, por ejemplo... Eh, yo he compartido con Teruel dos veces en la asamblea eh, que se hace anual y otra que se hizo el otro día en Santo Domingo. Pero tú ves, cuando tú vas a Teruel acompañado de sus miembros de la asociación, son todos jóvenes que no pasan de 25 años, 28. Y él, la gente ve la cara de Teruel, pero detrás de ellos hay un gran trabajo de muchos jóvenes que han asumido ese, ese trabajo. Héctor, hey, hermano, gracias por sacar este tiempecito y venir hoy. Yo diría hasta de manera exclusiva, porque a horas de inaugurarse este importante, el más importante torneo de baloncesto que se juega en toda esta zona y que en su momento llegó a ser a estar entre los tres más importantes del país. Ojalá podamos volver a ocupar ese sitial eh, en el baloncesto de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Y a las 7 y 30 tenemos ahí junto a Sergio Romero, tratando de este primer partido de baloncesto en esta versión. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gracias. Héctor Castillo, presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Ustedes deben pedirle que se queden ahí porque al regreso venimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien que en breve regresamos. Sí, un dato interesante para